Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un programa genial, BLC Medias Player. Es un reproductor multimedia que nos permitirá reproducir la mayoría de archivos en formato de audio y video. En la descripción les dejaré el link del sitio oficial. Comencemos, hacemos clic en descargar BLC. Esperamos a que se nos abra la carpeta de descarga. Ponemos dónde queremos guardar el programa. En mi caso lo voy a guardar en el escritorio. Ponemos guardar. Comenzará la descarga en la parte inferior. Hacemos doble clic. Ponemos que sí. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Esperamos a que finalicen la instalación. Ponemos terminar. Ya podemos utilizar el programa. Esto es todo amigos. Nos vemos en un próximo video.